Cerro Colorado para mí es un lugar muy lindo de campo, muy, tiene mucha belleza natural, con algunos habitantes por supuesto. Y bueno, tenemos otros cerros más, también cerros importantes. Pero bueno, el más importante es el cerro Colorado. Siempre me gustó estar en el campo, me gusta la vida de campo. Es una vida que es bastante tranquila. Me gusta, me gusta por un montón de cosas, porque tenía grandes sueños, cuando digo que era grande, de arreglar camino, tener máquinas, hacer un puente, y bueno, todas esas cosas. Desde muy chiquito, yo soñaba con hacer camino, hacer puente, hacer alcantarilla. No sé, algo que nació en mí y que. Bueno, tengo 64 años y soy un apasionado de, de esto. De abrir camino significa que estamos uniendo una zona con la otra. Eh, también, bueno, porque hay vecinos que no llegaban en aquel entonces el camino hasta su propia casa. Y, y necesitaba el camino, porque había que traer las cargas de maíz para las vacas, para las ovejas, los caballos, eh, rollos de alfa, faro de alfa y todas esas cosas, ¿no? Los habitantes de acá tenían que agarrar un balde de 10 litros un tarro con una manijita y... Y si a, supongo, bueno, acá estamos cerca del río Quiginzo. Al río que hizo buscar el agua en balde, a mano. En otros casos, abrir una vertiente y si iban, iba a si 200 metros, a buscar agua en un tallo, en un balde a mano, todo eso. Este. Y bueno, era, era todo un problema de no tener el agua en la casa, ¿no? Pero con ese sueño mío, este, se llegó a todo esto, tener el agua corriente por de nivel. Y el otro progreso que se está viendo ahora, estamos hablando de un internet que, bueno, estamos muy felices, y muy contentos y con la fe de que todo va a salir bien y, y se va a hacer. Eso va a ser un paso pero terriblemente importante, ¿no? Bueno, estamos de los y rincón para hacia el sur de la casa. Así que, bueno, ahí estamos. Vamos a ver si podemos pasar esta puerta, ¿Quién me da ¡Ay, que la papá, ¿eh? A través de Internet, Entendemos nosotros que va a mejorar la comunicación. Se puede aprender a trabajar a través de internet. Todo lo que vos quieras aprender lo vas a conseguir de ahí y me parece que eso, aprender a trabajar y a ver cosas importantes, me parece un futuro hermoso, ¿no? Tienes que mantener la mente ocupada con cosas para que, para que todo funcione, el cerebro, el cuerpo, todo. Hay que seguir dando un proyecto hasta la final, me parece. Así que bueno, ese es mi idea y creo que mucha gente lo ve así también es, ¿no?